Te mueras, te te It's to days Esos hermanos Longhorn son malos como el que más. Me dan escalofríos. Mientras Bull reparaba Cobalt Saber, los hermanos Longhorn sembraban el caos. Grey y Terry deben salvar a Gautun. Nuestros chicos no pueden holgazanear. Sí, si no ganan, Gautun podría convertirse en un pueblo fantasma. ¿Y ahora qué? Sí, ¿qué? Ahora lo sabremos. Tienen razón, el tiempo pasa que comienza el programa. Rebelde Sin Vida Man Día. Sí, es un buen día para recostarse. Solo los topos duermen durante el día, tonto. Supongo que los topos deben ser muy listos. Esa hermana mía no le haría daño a ni una mosca, ni a un topo. permitiré que estos forajidos destruyan este lugar como lo hicieron con mi pueblo Wing Wingtun. ¡Ah! ¡Ah! No hay otra alternativa. Tengo que derrotar a esos sujetos. Hermano, espera. Sí, no puedes hacerlo solo. Tengo que hacer algo. O Gautun será un pueblo fantasma. ¡Espera! Chacho, voy contigo. Necesitarás a alguien con quien practicar. Ay, no sirvo de nada sin mi vida, man. Ay. Tienes razón. Tienes que esperar, Hilio Breaker. Prometo que te dejaré como nuevo tan pronto tenga oportunidad. Te haré mejor de lo que eras. ¡Serás asombroso! Pero primero lo primero. Yamato, tienes mi palabra. Tendré a Cobalt Cyber listo para la acción, ¿Ah? lo prometo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Listo para darle una batalla de prueba? ¡Listo! Oh. Ah, ah. ah. ¡Ray, mantén tu guardia! Ah. Oh. Buen disparo, Terry. Mi puntería no sirve. Supongo que estoy algo oxidado. ¿Será por el sol en los ojos? ¿O te estás esforzando demasiado? Quizás debas calmarte un poco y concentrarte en el juego. Sí... Gracias. Mm. Vamos, Gruncetir. Podemos hacerlo, amigo. Bull, cuidado. Tus manos tiemblan. Tranquilízate. Lo siento, no lo entiendo. Estaba más ajustado antes de que yo lo desarmara. Ah, esto es inútil. Oh. Oh, genial. Todo el pueblo está en peligro y él decide que es hora de dormir una siesta. Todos dependemos de ti, así que no nos decepciones. Puedes hacerlo. Vamos. ¡Ya! ¡No! ¡Eres el vidamán más poderoso de todo el vidamundo! ¡Ya lo tienes! ¡Mira esto! ¡Tarán! ¡Vaya! Esto es increíble. Estoy de nuevo en acción. Hiciste un buen trabajo, amigo. ¡Ja, <risa> ja, <risa> ¿Eh? ¡Esto no es más que basura! Está peor que antes. ¿Ah? Ajá. Parece que los esfuerzos de Bull dieron resultado. Después de todo, cuando yo comencé me tomó años de práctica aprender a construir vida, man. Es un arte que... Él no tiene mucha suerte concentrándose. Necesita otra manera. Si pudiera obtener la ayuda de alguien. ¡Ajá! Así se hace. Eso podría funcionar. Es exactamente como sospeché. Está mal. ¿Ah? La forma en que esta pieza está construida no optimiza el desenvolvimiento de tu vida, man. Necesita una actualización completa de inmediato ¡Ah! ¡Gandioso! ¿Por qué no pensaste en eso antes? Mm. Nose, ¿qué quieres con esta vieja casucha destartalada? Sí, no puede valer mucho, ¿cierto? No importa, no es asunto de ustedes Además mi hermano Saus tiene un plan Diles lo que quieres hacer Derribar esa puerta Eso es Esto es una vida de oro. ¡Vengan aquí, chicos! ¡Muevan esto! ¡Entendido! Chico, tu corazonada sobre el dinero era correcta. ¿Para qué son todas estas cosas? Estas son herramientas que usaré para optimizar a Cobalt Blade. Veo que las tienes todas arregladas para comenzar la alineación. Fueron especialmente diseñadas para darle a Cobalt Saber un asombroso poder. Este será un vidaman completamente nuevo cuando termine. No creo recordar estas herramientas en el taller de armada y fue él quien creó a Cobalt Saber. Él es un vida maestro, ¿qué esperabas? Apuesto a que puede reparar vidamans con los ojos cerrados. Pero yo los necesito abiertos. Oye, Armada, me equivoqué contigo. No eres una enorme inútil bola de pelos. Cuidado con mi panza. Está muy sólida por años de sabiduría y una enorme cantidad de atún. Él tiene la inteligencia. Es por eso que todos sus diseños son estelares. ¡Mira estas piezas! Cada una tiene una función y todas trabajan juntas a la perfección. Es increíble si lo piensas. Y además son increíblemente fuertes y flexibles. No se romperían ni aunque les cayera una roca encima. Ponlas juntas y tienes poder extremo. ¡Eso mismo! No puede haber un mejor blaster que Cobalt Saber. ¡Ah! Y eso es decir poco Yamato. Yo diría que definitivamente es una obra maestra de ingeniería. Es el trabajo de un genio, si me permiten decirlo. Unos cuantos ajustes bastarán. Vaya, luce bien. Sigue así. ¿Ah? Dime, Gray, ¿cómo les fue allá afuera? ¿Ah? ¿Eh? Bueno, nos fue bien. Uf, esa práctica me dejó hambriento como un lobo. Sean pacientes, su comida estará lista en unos minutos. Liena, ¿te importaría ayudarme un poco? Claro. Mientras más trabajo en Cobalt Saber, más veo lo increíble que es. Cielos, esto de reacondicionar vida mansa exige mucho de uno mismo. Estoy agotado. Hora de descansar. ¿Ah? Espero poder cumplir las expectativas de todos. Estoy soñando con comida, porque si no como rápido, me convertiré en la criatura que se comió a Bueno, señor gruñón, deja de soñar con comida y comienza a pensar en cómo resolver esto. Oh. ¿Ah? ¡Ah! ¡No puedo encontrar a Win Ninja! Sí, Croncephyr también desapareció. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Bull! Oye, dime que tú no... <risa> ¡Mul! Oh. <risa> <risa> <risa> Esto sabe a suela de zapato. ¿No tienes algo mejor? No lamento. El último cocinero quemó la tostadora y lo despedimos. <risa> Un zorrillo frito sabe mejor que estaba Sofía. Oye, ¿quieres dejar de quejarte? Solo cómetelo. Ok. Se lo daré a nuestro pequeño invitado. <risa> Deja eso, ¿me oyes? ¿A dónde crees que vas con mi tocino? de esto. No te saldrás con la tuya, niño ratón. ¿Qué puedo? Deja de perder el tiempo. Oiga, jefe, finalmente regresé de la choza. ¿Sí? ¿Trajiste lo que te pedí? Conseguí lo que quería, pero necesito un descanso. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sí? ¡Estamos progresando! Muy bien, barbotas perezosas. ¡Pónganse a trabajar ahora! Sí, señor. ¡Villaman! ¡Villaman! ¡Cansedad! Vaya, terminé. Ah, yo también. Eso fue rápido. Ah, ya hemos hecho esto antes. Fue algo difícil al principio, pero luego resultó bien. ¡Me alegra! <risa> ¿De qué te ríes, Bull? Sí, nos dejaste indefensos cuando desarmaste nuestros vidamans. Pero tenemos cosas más importantes que hacer. Correcto. Grey, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Vuelvo a trabajar. ¿Ah? Pero, Grey... Oh. Ah, ah, ah. ¡Debo ganar por Winkum! ¡Ah! ah. Debo hacerlo. Tengo que arreglar las cosas. ¡No será fácil, Gray. ¿Qué quieres decir con eso? Yo he competido con ellos, sé cómo son. Tu Cromsephyr no es un rival para sus vidamans porque sus blasters son técnicamente más avanzados. Acéptelo. Si usas ese vidaman, te derrotarán en un segundo. Cuando desarmé a Cromsephyr vi lo que estaba mal. El daño que ha sufrido lo ha hecho prácticamente inservible. Sé lo que mi blaster puede hacer. ¡Te lo digo! Sé que Croncephir terminará igual que Helio Breaker, ¡lo sé! ¡Te equivocas! Chicos, cálmense. No es hora de que los amigos discutan. ¡Helio Breaker fue destruido porque no lo cuidaste bien! <risa> Bull hizo lo mejor que pudo. Relájate un poco. <risa> ¡Grey! Lo único que sé es que tengo que ganar y deshacerme de los hermanos Longhorn de una vez por todas. Oh. ¡No permitiré que nada se interponga en mi camino! Gray. Tengo que admitirlo. Gray es muy decidido! Sí, pero Chrome Zephyr necesita una entonación completa antes de enfrentarse a esos sujetos. Las cosas van de mal en peor. ¿Qué crees que debamos hacer, Armada? Aquí estoy. Pero sin mi vida más me siento totalmente inútil. ¿Tienes alguna idea? Hmm. ¿Maestro? Ya se me ocurrirá algo. Bien. Estoy cansado. ¡Ah! ¡Ay, chispas! ¡Ha habido un cambio de planes! ¿Qué quieres decir, Armada? Quería que trabajaras en Cobalt Saber para desarrollar tus habilidades mecánicas, pero las cosas se te han salido de las manos. Sí, creo que tienes razón. No te preocupes. Voy a enseñarte exactamente qué debes hacer. ¿Ah? Han ido esos dos Se llevaron todas las herramientas Esto debe de formar parte del plan de armada ¿En un momento como este? Es extraño Te lo digo, no sé Cronsephir terminará igual que Gilio Breaker Kronsefir, estás desgastado Pero no tenemos alternativa Tenemos que vencer a esos hermanos Longhorn Sé que puedes hacerlo. Este pueblo depende de ello. Tenemos que salir de esto. Ahora estamos cargados y será muy fácil destrozar este pueblo. Tengo que darte crédito por no haber huido. ¡Ni lo sueñes! No puedo esperar a ver sus caras cuando los derribe. Pues... ¡Vas a cambiar de opinión pronto! Habla todo el día si quieres, pero estoy aquí para vida batallar. Bueno, forastero, ¿vas a derrotarnos a todos tú solo? ¡Oh, sí! ¡Casi me olvido de tu amiguito, el escandaloso! ¡No es justo! ¿Cómo podemos competir con dos jugadores? ¡Ah, no, qué mal momento para no tener mi blaster! Oí que necesitaban más jugadores. ¿Ah? ¿Les importa si me uno a ustedes? Estoy dentro. Yo también. Sí. Todos estamos listos. ¡Grandioso! De acuerdo. Adorarán jugar con estos. Mira, cariño, son unos blancos tan lindos. Será divertido. ¡Oh, sí! Olvidé decirles algo. ¡Están ganados! ¡Oh! Se mueven a donde quieran. Si cometen un error y por casualidad los tocan, explotan. ¡Eres un tramposo! <risa> si eso hará que ustedes desaparezcan adelante. Sí, una dificultad nunca nos detuvo. ¿Por qué hay solo dos de ustedes? ¿Qué sucedió? ¿El otro se acobardó? Ni lo sueñes, está algo retrasado, pero viene en camino y cuando regrese, más vale que te cuides porque quiere que te largues de este pueblo. ¡Bien dicho! ¡Vamos! No tenemos tiempo de esperar. Además, no quiero llegar tarde a nuestra celebración. No vas a celebrar nada, Nose. ¡Hagámoslo! ¡Como quieras! ¡Estoy preparado! ¡Gira, ¡Bil serpiente! Sin serpiente! ¡Perderás, Rattencrenque! ¡Yo te enseñaré a Oso ah. Torpón! ¡Oso Torpón! ¡Solo soy un poco corpulento! Oh. ¡Así se hace! ¡Muy bien! ¡Es un punto para nosotros! Sigue así, Kronzefiel. Resiste solo un poco más. ¡Sé que puedes hacerlo! Oh. ¡Prueba un poco de fuego rápido antes de que comas tierra! Uh. Puede que sean muchos, pero solo son un montón de charlatanes. Son mejores de lo que pensé. De ninguna manera permitiré que ellos ganen. ¡Teddy! ¡Ten cuidado! Oh, tendrán que hacerlo mejor para derribarme. Oh. ¡Eso es lo que crees! ¡Esto no va muy bien! ¡Teddy! ¡Cuidado atrás! ¡Ay! ¿Estás bien? Estoy bien Lo siento <risa> ¡Fue lanzado fuera del campo de batalla! Eso no es correcto, no jugaste <risa> limpio ¡Qué lástima! Pero los que no tengan un pidamán deben mantener sus bocas cerradas <risa> Alguien necesita aprender modales y seré yo quien se los enseñe Si Bull no regresa pronto, Grey hará algo de lo que puede arrepentirse ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Aléjate! Comienzo a aburrirme. Encuentro la forma de acabar con esto. Yo estaba pensando lo mismo. Hey, está el problema. No existe, ¡Vamos! ¡Solo un poquito más! ¡Grey! Esto comienza a decepcionarme. Esperaba una verdadera batalla. Pasemos a otra cosa. No tan rápido, South. Todavía no hemos terminado con esta vida batalla. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Cómo vas a continuar con un vidaman roto? ¿O tienes otro escondido debajo de tu poncho? ¡Grey! ¡Aquí! ¿Ah? ¡Atrápalo! Oh, ¿qué es eso? Oh, vaya. Es un Vida Man Sistema Blaster Core. Ya era hora. Un poco más y todos seríamos arena para gatos. ¡Lo logramos! ¡Si ¡Sí te trajimos una gran sorpresa! Compartí algunos de mis trucos del negocio de Vida Maestro con Bull. ¿Bull hizo esto? Diseñamos este control de Vida Man juntos. Y posiblemente sea tan buen Blaster como Cobalt Saber Y lo hemos llamado Chrome Raven. ¡Ya no! Yo qué soy. Hígado molido, ¿dónde está Cobalt Saber? Está reparado. ¡Toma! ¡Increíble! <risa> Espera, le falta algo. ¿Ah? ¿Dónde está el cuerno? No lo no sé, no pude encontrarlo. ¿Qué quieres decir? No puedo tener un vidaman al que le falta una pieza. Es como comer un sándwich de sardinas sin sardinas. No puedo batallar con esta cosa. ¡Ah! ¿Ah? Tommy, eres un genio Encontraste la parte que faltaba ¡Sí! Así se hace, Tommy Estoy de nuevo en acción Lo hiciste bien ¿Ah? Gracias, Bull Seguro ahora Faye gana por Gautún Lo haré, pero... Olvídalo, no tienes que disculparte, Gray. ¿Ah? Solo derrótalos Con esto lo haré ¡Sí, lo sé! ¿Y qué dices? ¿Estás listo, Cron Raiden? Solo porque tienes un nuevo Vidaman no significa que puedas acabar con nosotros. ¿Quieres intentarlo? ¡Vamos! Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ¡Él es fuerte! El Cron Raven de Grey alzó vuelo de inmediato. Naus y Saus tienen que cuidarse si han ganado un enemigo peligroso. Y ahora que Yamato tiene otra vez a Cobalt Saber, también es casi invencible. ¡Qué par! ¿Podrán Yamato y Grey derrotar a los hermanos Longhorn? Para saberlo, ¡vean el próximo episodio! Sega aún クロムレバ 2